Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo este día jueves, primer jueves de mes. La oportunidad para darle gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos, amigos sacerdotes. Y también la oportunidad para orar por ellos, para encomendar a todos nuestros seminaristas, a todos aquellos jóvenes que están en esos procesos de formación. Voy a invitarlo para que en este momento le de gracias a Dios piensen en algún motivo, alguna razón que hoy tiene y que en este momento su corazón le mueve a decir gracias. Amado Señor, gracias por este día que me regalas, por este día que pones en mis manos. Gracias Señor por esta nueva oportunidad de vivir, que me confías. Amén. El Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 7 al 15. Dice la palabra, vayan predicando que el reino de Dios está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien leprosos, echen demonios, gratis lo han dado, denlo gratis. No lleven oro, ni plata, ni dinero en sus fajas, ni alforca para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero merece su salario. Cuando entren en una ciudad, infórmense de quién hay allí, digno de confianza, y quédense en su casa hasta que se vayan de ahí. Cuando entren en la ciudad, en una casa, saluden, y si la casa se lo merece, la paz de su saludo descenderá sobre ella, y si no se lo merece, la paz volverá a ustedes. Y si no la reciben, ni los escuchan al salir de la casa o del pueblo, sacúanse el polvo de los pies. Les aseguro que el día del juicio habrá más tolerancia para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, desde ayer que empezamos a meditar este capítulo 10, es el discurso misionero, hemos estado escuchando y vamos a seguir escuchando las indicaciones. Hoy Jesús ha dado instrucciones sobre cómo hacer esa tarea. Ese anuncio de la buena noticia que estamos llamados a dar, debemos hacerlo gratis. Y hay toda una serie de instrucciones. Entren a una casa, saluden, curen los enfermos. Eh, si los desprecian, váyanse a otra ciudad. Miren cómo Jesús nos da esas instrucciones a todos los sacerdotes, a todos los misioneros, a todos los evangelizadores. Todos por el bautismo somos responsables de la evangelización, de la tarea de llevar la buena noticia. El mundo de hoy necesita evangelizadores, el mundo de hoy necesita que le hablemos de Dios ¿cómo hacerlo? aquí está a veces el gran dilema es ¿cómo hacerlo? pues hoy Jesús nos ha dado esas indicaciones que el Señor Todopoderoso nos llene su gracia, su fortaleza, recuerde hoy en su oración en su plegaria, tener muy en cuenta a los misioneros, a los sacerdotes una visita al Santísimo por nuestros sacerdotes, el Señor los guarde los proteja y los bendiga un abrazo para todos mis queridos hermanos